Amarillo es la clave, tío, ya está. Es el pibe del culo. Eso es el pibe del culetazo, ¿no? Sí, ya está. También. ¡Se pega un peo! A ver, compadre, espera, ¿qué? Tú a mí si me da yo tío no. ¿Y yo! Pero, pero, ¿qué pasa? Cuando es el counter de verdad suyo, ¿me hace más daño? Pero, pero, ¿qué? ¿Pero qué ese tío tiene? ¡Lol! Nah nah, este es el mejor personaje que se este llama. que mueve el culo es el mejor. Eh, te están poniendo un teparruco, ¿no? No me vas a ganar esta, yo tengo que llegar al tercero con vida. Al tercero con vida, bro. Al tercero con vida, he dicho. Mamá No le da. Este sí. Uf. ¿El culazo lo hace sí o sí, tío? Too complicated, eh. Tío, cómo hay torneos, eh? O sea, es, ha sido un caro y hay torneos tío. Nah, estoy roto, gente Con este del culo estoy roto Bueno, a ver él también, obviamente Porque él suena como Una puta bomba ¿Eh? O sea, cada vez que hace eso Yo no puedo pegarle No me hace el ulti, eh Se nota que el tercero, bueno, el tercero es que está roto, joder Lol, lol, lol, lol. Pero bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Para No, tío. Tengo que coger sortura con el culo, tío. Sí, tengo que coger sortura. Bueno, bueno, bueno. Vale, antes de perder, gente, ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Tenemos que llegar tercero, gente. ¡Para, coño! del culete, tío. Ataque del culo, no veo cómo va. Puedo meterle dos disparos, ¿lo sabéis ahí de frente? A ver, intentarlo los dos. Nada, más tiempo. ¡Ja! Venga, muere. Perro. Vamos a por el segundo, tío. Yo tengo curiosidad ya. ¿Cómo hago lo del culete? Sale uno solo, tío Y lo de agarrar Lo de agarrar sería la polla Saber cómo, cómo se agarra, ¿eh? Estaría bastante chingón Ah, no, el azul El rosa, perdón El rosa se me agarra todo el rato, tío Vaya Vaya tela El rosa tiene el mismo mecanismo siempre No digo, no digo nada, ¿eh? Y yo antes no lo utilizaba Eso de atacar a 100 de guarro Vale, vete un, un circulito, ¿no? O sea Oh, wow. ¿No me ha dejado hacerle el combo? Nada, nada Yo sí me descuido Vale, vale Nah, quita mucho el combo, eh. Del señor culete, tío. ¡Oh! Nada, es muy meme el juego, me encanta. Pero es muy difícil eso. O sea, pensé que podría llegar a hacérmelo de forma de muerta. De verdad, Rosa solo agarra a ellos en el juego. ¿Qué o sea, sentido tiene eso, cabrón? Es como que le han querido dar una, una IA, tío, súper jodida a cada personaje. Que fuera de coña, no es coña, es ¿eh? muy complicado, tío. Parece un juego de fácil de pelear, pero no. Bro, ¿puedo pegarte con el culete? No está, tío? Si lo tenía aquí... ¡No! Me he muerto, tío. Me va a matar, me va a matar, ¿eh? Me mata. Bueno, a ver, eso ha sido un counter bueno. Eso sí, también, bueno, bueno, bueno. Pecho roto, ¿no? Rosa tiene el pecho roto, creo que. Tiene un par de balas en el pecho, ¿no? Un par de plomo Pomillazo, ¡bum! Ah, tengo que llegar al tercero, gente, tenerlo en cuenta. Qué cojones, tío. Uf. Va, y va a agarrar a mi pincho Hijo jodido el cabrón, eh Estás enfermo, hijo de puta ¡Hound bitch Nada, facilito, gente Vamos al tercero, yo creo que con el señor del culete podemos Pero tengo que tamearlo muy bien con esto, tío Nada, nada, o sea, no sé qué hace el rosa ahora Pero bueno, voy a hacerle el combo, eh ¡Ah! Quiero el combo, co ahí va, ahí va El combo del culo, el combito del culo <risas> increíble de loco Uf, se viene gente lo difícil del juego ¿eh? vale vale lo tengo lo malo es cuando se vaya, pa vaya para la alcantarilla me jodo un huevo tío ahí me jode tío ahí lo tenéis media vida yo no le he quitado nada bro. no le he quitado nada gente no le he quitado nada bro nada me rindo gente me rindo, me rindo me rindo me rindo muy bien bro me gana, es que es imposible la idea del juego Ah, que no le ha hecho nada Es increíble, tío, la guía afuera de coña. Atentos que se va a meter en la alcantarilla ya, ¿no? Ahí va, con puta Vale Antes le he conseguido vencer una Seguro que pudo más, macho No, me he me, jugado me, wow. Menos mal No me jodas Menos mal que tenía el culo, ¿sabes? Bueno, lo del culito ¡Oh, Es counter Es counter, gente Y esto, saca el 6 Es un jueguecillo lo tenía ahí De estos días atrás Y es una locura Mira, este es el tercer combate y es imposible Contra la ya que tiene Es imposible acá Cali 16 6 brutal Cada color Tiene una forma de juego, ¿Vale? Y es una fumada La verdad ¡Uh, uh, uh! ¡Le bajo el escrito! ¡No! ¡No le das nada! ¡Oh! Y no le co no consigo pasar De la tercera fase A ver Ahora mismo Estoy a modo la verdad, y yo, eso es el ulti. Cada uno tiene un ulti como el Street Fighter, que es lo gracioso. La verdad me parece muy llamativo el juego. Lo único malo es la IA que tiene. La IA es insufrible. Para coña. O sea. ¡Ah! ¡Te gané por tie-up! Up! ¡Ja! Eh, eh, se puede! Es imposible. O sea, me gustaría terminarlo el juego, tío O sea, porque no sé si el arcade hasta qué punto llega. Me da, me da, me da. Oh, oh. Vale, vamos a jugarle vale, al bala rojo. Porque es que nos parece como un pequeño boss, tío, algo. Viene de recto. Ahora mismo no estás viendo muchos combos porque es muy complicado, aunque parezca mentira. Él me da un golpe y ya entrelaza a un combo entero el perro de la máquina. me intenta jugarle. No, wow, lo que me ha quitado, bro. Vale, el culito, ¿no? No, no, no, no, no, no. Increíble. No sé cómo me he salvado de esa, eh. No me jodas, tío. Nada, me gana, gente, ya está. Ya me ha ganado, gente, ya está. Me queda con tu puta madre, bicho, de mierda. y no, ¡Y ¡Inolda! No, ¿Serás cabezón? Bueno, bro, bro, bueno, pues menos mal, pulito, pulito está él. No, no, no, no, no, no, no, no, güey. Uf, no, me mata. Oh, y eso. Vale, vale, se puede, se puede, se puede venir. Uf, también, papajito, también. Piénsalo bien, bro. Te vas a la siguiente fase, coronado. Perfecto. Wow, let's go. Pude vencer al tercero. Let's go, pulito. Eh, lo sabía yo con el baile del pulito. ¿eh? No quiero. Ya decía yo. Ya decía yo, hermano. Ya decía yo, compadre. Papá pistolero. Te lo juro que que el tercero yo estaba pensando que era un boss sí o sí, ¿vale? Porque no tiene sentido que me esté follando la cara todo el rato, ¿vale? Me estaba humillando. Me hacía un combo terriblemente difícil para esto. Increíble. Ah, y tiene online, ¿eh? Cuidado. ¿Pero es el mismo estudio? No, no es el mismo estudio. No, no, no. O sea, es... literalmente, como era? El del conejo, ¿no? Esto...